¿Cómo les va a todas a todos? En primer lugar, quiero hacerle llegar un saludo, hablé hace 10 minutos con él, hacerle llegar un saludo el presidente electo de la Argentina. los peronistas, para nosotros, los que tuvimos la suerte de abrazarlo y abrazarlo allá por el año 2001, cuando, cuando empezó a proponernos un sueño también hoy, ¡Viva Néstor! ¡Aguante, confía! darle las gracias a, a todas mis compañeras y mis compañeros en nombre de ustedes en nombre de todos ustedes de todas ustedes y de cientos de miles más de vecinos de Burlingame hoy integramos una lista que los representa quiero darle las gracias de verdad por, por esta posibilidad y darle las gracias también por este por esta primera etapa estos cuatro años que fueron muy duros, que fueron muy intensos, pero que fueron y que tuvieron mucho amor, mucha solidaridad, mucho compromiso y mucho cuerpo a cuerpo con nuestro pueblo, con nuestra gente, con, fundamentalmente con, con los más humildes fundamentalmente con nuestras jubiladas y jubilados que la pasaron mal, que la pasaron mal. Entonces, estos años. Quiero, quiero decirles también que, que bueno que hemos hecho una, una elección malo en el distrito, estamos casi en el 57% de los votos. Que eso, eso nos tiene. Que eso, compañeras y compañeros, vecinas y vecinos, tiene que poner y nos tiene que hacer mucho más humildes en la victoria mucha humildad, mucha humildad porque la verdad, a partir de ahora comienzan los sueños también comienzan los sueños de ese plan contra el hambre que nos plantea Alberto Fernández y que lo vamos a llevar adelante comienzan los sueños de que nuestras jubiladas y jubilados en diciembre vuelvan a tener los gemidos gratis y vuelvan a tener y vuelvan y vuelvan a tener una mejor población. comienzan los sueños de un Estado, de un Estado, comienzan los sueños de un Estado, de un Estado, el de Alberto y de Cristina, que van a volver a cuidar los que menos tienen, que los van a abrazar y que los van a sacar de la miseria. Miren, yo me venía, venía pensando muchas cosas, pero... Nosotros tenemos que trabajar en Argentina y tenemos que ser parte, más allá de Hurlingham, de pelear contra la pobreza. Nosotros tenemos que trabajar para abolir la pobreza. Tiene que desaparecer la pobreza en nuestra parte, en nuestra provincia, en nuestra híbrida. Tenemos que levantarnos y a que esta No quiero... No quiero... No quiero volver a ver a nuestros pibes, a nuestras primas, a sus hijos, a sus nietos, que no puedan tener un par de zapatillas o que les falte una de las cuatro comidas del día. Estas son, uno lo puede analizar como muy simple, pero estas son las cosas que hay que recuperar. Necesitamos un presidente, una vicepresidenta cercanos, que ustedes vean y nosotros lo vamos a hacer, que pelean todos los días para cuidar el bolsillo que pelean por el kilo de pan, que pelean por el kilo de harina, que pelean por la canasta. Necesitamos recuperar ese Estado que vuelva a proteger, que vuelva a abrazar. Hurlingham, en Hurlingham se ha hecho mucho, con un viento en contra terrible. Hurlingham va a crecer, si hay un modelo de país que crezca. y así va a ser que los hospitales provinciales no son una cáscara con una guardia, que tienen que ser hospitales completos. Si la provincia entiende y Axel lo entiende, que tenemos que mejorar la situación de los colegios y construir jardines maternales para que los papás... Miren, miren, ¿saben, ¿saben cuál es la esperanza que tengo? que tenemos todos yo quiero construir cuatro jardines maternales, ¿saben por qué? ¿Aren? ¿saben por qué? porque los papás y la mamá van a volver a recuperar el abuelo y necesitan un no le de no de así que estamos estamos dando vuelta todos juntos, logramos, porque esto también hay que contarlo, logramos gracias a, a esa cabeza enorme, inteligente, a esa, a esa actitud de humildad de Cristina construir este frente. Logramos, logramos a partir de la actitud de Cristina, juntarnos todos, juntarnos todos, ahora, ahora, Ahora tenemos que demostrar todos que vamos a ser capaces de sacar a la Argentina de este pozo. Miren, estamos dando vuelta a la página de una historia terrible a mi entender. Yo soy un hijo de esta democracia, empecé a militar en el año 83, con apenas 16 años. Estamos, Se está yendo el peor gobierno de esta democracia, el peor de todos con el peor presidente de esta democracia, con el poder de todos, con el peor de todos. No hubo nunca, no hubo nunca, y esto hay que decirlo para que no se vuelva a repetir, no pueden volver más, no deben volver más, nunca nunca nunca más. Nunca más. Está ahí ahora a todo el equipo a los compañeros a las compañeras a los militantes más que nunca más que nunca poner el cuerpo a partir de mañana me pido con la autoridad que, que hoy nos dieron cientos de miles de vecinos al presidente que se a cargo hasta el 10 de diciembre de no dejar un país, de no dejar un país hecho pelearse. Les pido que sea responsable al menos los últimos 50 días. Y les pido a ustedes que estemos cada vez más juntos. La Argentina que viene necesita de todas. Y de todos, y tenemos que estar juntos. La Argentina que viene es la Argentina del trabajo, de la producción, de la cocina, de los... Bien. A todas, a los presidentes, a los clubes de barrio, a todos los que pusieron el lomo este tiempo, a las maestras, a los maestros a los clubes de barrio, a los centros jubilados, a las asociaciones, a todos, a todos, a los 122 y comedores. Gracias por darle de tener. de lo personal, de lo personal, de lo personal, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bad sepan. ¡Bad sepan, sepan, sepan todas y todos que es con humildad, que es con trabajo, que es con compromiso, que es con la palabra que es dar la palabra vale más que una firma, que es con la palabra, que es todos los días pensar en transformar, que es muchísimo lo que hicimos estos cuatro años, pero es mucho más lo que falta, que sigo soñando con mejorar el hospital, con construir jardines, colegios, sigo soñando, sigo soñando con construir... De enero, seguramente a partir de enero, seguramente a los comedores, a los merenderos, tenemos que ir pensando cómo los vamos transformando, cómo vamos armando de cada comedor o de cada merendero un lugar para que se capaciten las mujeres del barrio, para que se haga abordaje a salud. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se lo digo? ¿Saben por qué se lo digo? Porque la Argentina que viene. La de Albert y la de Cristina para dar la posibilidad que los pibes, que las nenas y los nenes puedan a comer con sus papás y sus